Hoy les voy a enseñar a cambiar la región y el idioma de nuestra aplicación de Amazon. ¿Qué beneficio tiene esas cosas? Bueno, lo siguiente. Si cambiamos la región de nuestro Amazon, eh, ejemplo, como lo tengo yo, que lo tengo en Estados Unidos. Por ejemplo, miren aquí dice Country and Language. Entonces cuando cambiamos país y lenguaje, al cambiar la región nos van a salir los productos de esa región, los que más frecuentan en esa región. Le doy y pongo Japón. le va a salir usualmente la cosa que compran los japoneses, las cosas que aparece en ese en ese país. Pero para cambiar el idioma, ven aquí abajo donde dice language, le dan y cambian el idioma. Vamos a ponerlo en español. Vieron de una vez cambió, lo volveré a poner en inglés y automáticamente solamente hay que darle a donde dice don y listo. Con hacer eso. Ya nuestro Amazon está en el idioma que nosotros les pusimos. Entonces, en ese sentido, este video ha quedado terminado.